Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, como este también es un nuevo video y es especial hoy, es especial hoy, estoy usando a core. ¿cómo así? ¿qué pasó? Bueno, bueno, tenemos la segunda parte de un unboxing de Set Market, Set Market, vamos a empezar, recuerden ir a mis redes sociales, recuerden ir a Facebook, Instagram, Twitter, a toda parte, a toda parte, recuerden que también vendo Bakuganes aquí a Colombia, solo Colombia, por favor, solo Colombia, y recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones, sin más Empezamos con el video. Si estás aquí y no has visto la primera parte, pues te recomiendo que veas la primera parte, ¿no? Porque así entenderás todo lo que está pasando aquí, ¿no? Te dejaré el link del video aquí abajo en la descripción. En primer lugar, miren lo que tenemos aquí. Es tan sencillo como esto. Es un unboxing de unos Bakugan de Japón, de Takara que tengo aquí. Por eso les dije que vieran la primera parte. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira esta belleza. ¿Cómo quedaste, papá? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos un manto, ¿no? Y tenemos un... Fangsor... Pyrus y un eh, Aurelus. A ver, que este ya lo tengo, la verdad es este ya, ya lo tengo, entonces me da como un poco igual. Y este, pues tenerlo en Aurelus es como. Eh. Y este, este, este sí me llama mucho la atención. Este me interesa mucho. Y es que mira esa forma. Mira esa formita, mira esa formita. Ay, es hermosa, dime si no. Que voy a quitar las cintas porque estas cajas tienen cintas. A ver, si quieren que veamos con más detalle la caja y todas estas cosas, pues a ver, les recomiendo que vayan al primer video que dejaré en la descripción, ¿no? Ahí, ahí es como que muestro todo un poco más, con más detalle, ¿no? En este ya es como, vale, ya lo mostré. Entonces, ¿para que lo muestro otra vez, no? Entonces, vale, voy a quitar las cintas. Bueno, ya abrí esto. Y ya uh, por lo que puedo ver, mira, aquí está manto medio hermoso. Hay gente que conserva las cajas, pero no sé si lo voy a hacer, la verdad creo que no. Voy a sacar aquí todo. Ya me estoy volviendo experto en sacar cosas Vale, vamos a empezar primero con lo aburrido Porque siempre lo mejor para el final, ¿no? Que a ver, este video no es planeado, a ver, este video no es planeado ¿Por qué? Porque es que este unboxing Yo pensé que lo iba a hacer hasta dentro de dos meses por ahí Aquí tenemos los Bakukor Y aquí tenemos los, uh, las cartas, ¿no? Vale, voy a explicar lo mismo que expliqué en el libro anterior Por si alguien no lo ha visto Entonces, ahí vamos A ver, a ver, a ver, sacamos... Bien, aquí retiramos las cajitas. Aquí tenemos, pues, a ver, lo que viene siendo lo, el instructivo, ¿no? Supongo yo, no, vale, vale. Aquí te muestra como los bacuanes que hay, el poder, vale. Nivel de dificultad para abrir, cerrar. Y eh, aquí además tenemos, pues, los bacuanes que vienen, ¿no? Mira, ahí está Fangsor, te enseñan cómo guardarlos. Vale, es muy distinto a la, a la versión occidental, como pueden ver. Bien, es súper distinto. Todo está en japonés, Onichan, ¿saben? O sea... No tengo ni idea qué dice ahí. Tenemos 6 Bakukor, como de costumbre. Y explico algo. Este sería el poder B. Este sería el nivel de daño que suma. Y este sería el tipo de, de Bakukor, ¿no? Mira, este es un Bakukor baku escudo, ¿no? Este es un puño verde más 150 más 2. Un puño verde menos un daño. Un puño verde que solo afecta a pyrus y a Keyos. Y le da 3 daños. Y suma 100 poder B. Este es una hélice que suma 500. Un gran Bakugan, la verdad. Y quita un daño. Y uh, este es un, una hélice que quita 100 y suma 4. Míralos, es que son muy lindas las hélices aquí. No me dirás que no. Y ahora vamos a ver las cartas que también cam cambian bastante, de hecho. En Japón, ellos no hacen lo que hace, digamos, como Bakugan aquí en Occidente. Que ponen Ultra. Ellos ponen el Bakugan de X. ¿Ok? Eso es el Ultra para ellos. Um, pero el resto sigue siendo el mismo, lo único que cambian también es aquí El nivel de año lo ponen como puntitos ¿no? Entonces mira, digamos este es un nivel de año 5 Y este es un nivel de año 1 Ah bueno, una particularidad Y es que Fangsor en la versión occidental Si caes en un puño verde te suma Un daño y además Te da Double, double, double Strike Ahora tenemos aquí un Stone Skin eh, más 200 Poder B y dice sacrifica puedes, puedes ganar 800 si sacrificas Una carta, vale, es un muy buen combo eh, no sé qué, no sé qué Vale, dice como que contrarrestra todo daño a Aquos uh, Y este es un counter Ventus Ahora vamos a abrir los Bakuganes de menor a mayor Vamos a empezar con Fangsor Puesto que Fangsor ya lo tengo Hay que revisar porque los de Battle Planet son muy astutos Y pusieron este tipo de cauchitos No sé si notan, ven Horribles que dañan los Bakugan Y um, muchos de los Bakugan tienen estos cauchitos y son solamente máquinas del mal para dañar bakuganes Vale, aquí tenemos a Fangsor Fangsor Pyrus Se siente distinto, el plástico es un poco más compacto, ¿sabes? En comparación al mío es mucho más compacto Vamos a ver qué tal, qué tal abre Vamos a ver, vamos a ver Lanzamiento Pues hasta creo que se abre mejor que el que tengo yo ¿Sabes? O sea, todo hay que decirlo 400 poder B, vale, que es un Fangsor más, ¿no? Ah, que yo lo uso en mi equipo actual de Valplanet Es un gran bakugan lo recomiendo mucho. Ahora tengo que arreglármelas para quitarle el cauchito a este. Y luego quitarle el cauchito a este y abrir esta maravilla de Dios. No miras es que eso no es una maravilla de Dios. Bien, y aquí ya solté esto porque pues ya era hora, ¿no? Y aquí está en primer lugar el Nilius. Mira, mira, mira, mira, mira. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde vas, bebé? Aquí eh, ¿a qué por el pan? ¿500 poder B para este Nilius hermoso? Mira, mira, mira, mira. Muy lindo, ya Nilius lo tenía ver uh, es, es un Nilius De toda la vida, uh, Bakugan que ese Pues hombre, pensé que iba a ser más raro de conseguir Pero la verdad es bastante fácil de conseguir Y... Eh, vale, vamos a abrirlo Muy lindo, muy lindo 500 poder B, no sé si Tiene una habilidad especial, no no tiene ninguna habilidad Especial y tiene 5 daños Ahora abramos esto, que esto sí lo necesito Abrir, mira, mira, mira, es un Mantonoid Ultra o oh, de X, pues que lo quería hace mucho tiempo. A ver, este, este Bakugan es hermoso. Mira, mira, mira, mira. Es muy lindo. Dime si no. Dime si no. Mira, mira. Es una obra de arte, la verdad. Como sabrán, uh, muchos dicen que vale, que, era, que es Mantris, pero nueva versión y lo que sea. Y yo, vale, pues uh, habla, habla lo que quieras, habla lo que quieras. Muy lindo, mira, mira, mira. No sé cerrarlo, así que tampoco lo voy a intentar. 500 poder B, muy bonito. No tiene tampoco ninguna habilidad especial, por lo menos la versión... Eh, oriental ah, Entonces no vamos a contar ninguna otra versión Muy lindo, tiene esta colita Quiero ver algo Y es que he visto en muchos videos que este juan es muy bueno Agarrando dos Bakukor ah, A eso me refería Que es muy bueno, la verdad Te ayuda bastante en una batalla, la verdad Te ayuda te ayuda mucho, no te imaginas lo que ayuda Pues nada, hagamos un reconteo No, Tenemos un Mantonoid Un Nilius, hermosísimo Y un delicioso Fangsor muy lindos, muy lindos, muy lindos. Recuerden, somos jugadores de Takara Tomy. Es curioso, nunca pensé que Takara Tomy fuera a ser juguetes de Bakugan. Y bien, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.